Te doy la más cordial de las bienvenidas para dominar el marketing con Facebook, el curso que va al grano. Te formulo seis preguntas, ¿Eres víctima, héroe o villano? ¿Cuál es el principal problema de tu negocio? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sientes ante esto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué debemos aprender a hacer publicidad con Facebook Ads? La fanpage es una página para negocios y puedes publicar anuncios. En tu perfil personal no puedes publicar anuncios. En tu perfil personal si tienes 500 amigos, cuando publicas lo ven el 70% de ellos. En tu fanpage si tienes 500 seguidores, cuando publicas lo ven el 5%, solo 25 personas que además no sabes si son familia, amigos o prospectos. Para aumentar su alcance a estos 500 seguidores debes anunciar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 que los ejercicios los realices con dedicación y profundidad. Te ahorrará dinero, ya que tu grado de certeza aumentará con estos ejercicios. Pregunta por más simple que te parezca tu duda. No promociones tus publicaciones. Si lo has estado haciendo, para y espera el video de Power Editor, la manera profesional de anunciar. Recuerda, los likes comprados ni saben querernos ni saben ser fieles